Y bailamos con guapa Puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo puro cabeceo, cabeceo. que se motiva la banda ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo. cabeceo! ¡Venga, caballo! coca! caballo! échale mi Checolín! el coca venga ¡Ven, papá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, a abrazar, vamos! ¡Vamos, vivas, vamos vivas, ¡Vamos! dale! ¡Ahora! ¡Mira qué bonito! ¡Sabor! ¡Sí, señor! eh, eh, eh, eh, el ¡Vamos! Qué ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! el pollo. ¡Y somos los de! ¡Vimos sin amor! ¡Soy Viene hacia Burka, viene que sabor, viene que sabor, uno cabeceos, ahora. ¡Tú los desempañarinos! ¡Los de Jaime Pérez! ¡El carrera se el Pepe! ¡El Chito del barrio! ¡El Chomón! ¡El bebé! el sin activer! ¡Vencer el macaderos! ¡Se primero! ¿Dónde está mi reina! ¡El chico del cabeseo, mi reina! ¡Mi niña Doble! chico hija! vamos hace hacer cabeceo! chico del chico mi coca! ¡Mi viene mi viene mi chico uno cabeceo, puro cabeceo. el parito! que estamos viendo allá atrás los amados! ¡Sabor! Alguien en el estera camina ¡Digo Fantasma! ¡En Los Ángeles, California! viene hacia Burka! ¡Viene, viene, viene! ¡El Frankie, el yami! ¡Viene el ¡El Frankie, ¡Viene! ¡El junior! ¡Veneno! ¡Siempre salciado, ¡Sabor! Para pibe amor, amor Lorita, su pequeño Iniel, que tiene cambiito, mi niño pibes, sabor, cero, cumbia, cumbia, aquel se lo mandela, a los Bahía de juárez. A caballo para el amigo Juan, Juan de Dios y no los amigos Juanes, Juanes, las ganas, siempre más se siempre más candilos. Mariana Pirelli, se echa el pasito de cabeceo Puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo Toda la cinco de mayo, mil gracias Toda la banda, sabroso, para mi hija. Vamos a bailar, mi pequeña Lili sí, señor. Marianita Huerta, ah mi Marianita Tan chiquita que no la veo ¡Oh, Marianita. ¡Sabor! cielo, sí, señor! ¡Qué cosa! ¡Suele! ¡Eh, eh, eh, eh, eh, eh! No se le ve, ¡Su esposa, llorita, Partidos celosos! ¡Miguel Ángel TV! ¡El oso! ¡Hoy! ¡Faenosa peluchita! ¡El fanático estar! ¡Soy de El Tilly Red! ¡Sabor! ¡La hablamos de Cuernavaca, Morelos, de Mepapes, el chicho y el Gordo, el mazo de el China, el Sabor, ¿Cómo dicen, para mi niña la chica con mi el Timo poderoso hacia el mayor y la pepa solidaria, el mazo de Cuernavaca, Morelos, Borsalas. Subo para la amor de mis amores A mi natin Allí en casita El famoso Carles. Sí, señor. Sabor Cumbia, cumbia, cumbia Y ahí con el famoso Mi hermoso Perry El cumbia, Como Mocho y Coqui el Netet La Cumbia De la Brocha Recordando Las Galitas a ver, los chicos fantasma, ¡Patrick Miller. Patro Locos Inquietos Zampite. Suéter Choño Melo. El Chichas del Sassi. El Oscilo Diego. Ale Tlaxcala. El Toluca. Sabor. Y compártelo las chicas. Juntamente a chicas. Malito. A caballo. Para mis chicas Facebook. Sí, señor. Viene, viene Susanita. Viene Susanita. Viene mi la Gaby. Ahora sale el Arielito. mancadero. Caballo, ven a venir primero de rico. Tienes que ir con aviesito. Si ¿Sí a morir, tiene que sabor Se ve más cabellos, Familia para la voz, García, Santiago, Santi Marcana, Lina, te como, su poco Toco, toco, tin, hoy, O te invitan más ya ¿Sí Vienes, mi compadre. el y el yazo. Y a mí mi compadre DJ el yazo. Ay, bueno, pues amigos, estamos contentos Muy felices en eso para mí